¿Nos comentabas qué fue lo que pasó? si sí, vino un Super allí y inspectó el carro. ¿Venís tomado? ¿Tienes? Dicen que te dormiste. ¿Venís tomado, muchachos? Dice el conductor que te dormiste. ¿Cómo fue? Vino Vegeta y, y inspectó. ¡Oye, Vegeta! ¿Cuánto marca ese alcoholímetro? ¿Cuánto valor yo? Es de más de ocho mil. ¿Se anda perdido en Guaro? ¿Cómo están, gente? Yo estoy bien, nuevo para el canal. Quiero 2021. Y nos vemos en, en un nuevo video. Después de la Universidad Location Custom Night, recordad que el directo que hice el domingo pasado, recuerda que, está, que, está, que había terminado la noche 5 con el final alternativo que es la, la batalla contra Erna Hemos estado haciendo los desafíos de la Custom Night para, para, para que el directo no, no, si no fuera tan corto. Y bueno, vamos a ir con este desafío que me parece un poquito fácil. No puedo elegir desafíos que hay cuales requieren escuchar. Como son el Angry Balls, no lo voy a jugar. Y tampoco ni Girls Knight, ni Top Shell, ni el Cookie Challenge, ni el Golden Freddy tampoco, porque requiere audífonos para poderlo jugar. Pero sin eso no no lo podré pasar. Entonces vamos a jugar el desafío 2 Attack. Si tiene dos estrellas, porque, me, porque hice el, el, el desafío en la dificultad media. Pero hoy lo vamos a hacerlo en la más difícil. Electro Bab está en 20 Mientras que las dos mirilinas están al 20 Mientras que Bonnet va a estar en el 10 Pero igual va a ser difícil, ¿no? Va a requerir mucho oído Aunque no a oír corales, pero lo puedo escuchar por el lado del juego voy a energía. Porque a mí se me van formando. Ya tengo 5, ya tengo 5 ya. Uy, eso va a ser quito. a sea, está más difícil porque a cada rato me, me estarán quitando mi energía. Complicó mucho a ah, la grande, me, me está interrumpiendo una lama de un vehículo. debería controlar bien las vehículos de que no estoy poniendo acá. No le viene la energía, eh. 14%, no voy a llegar. Se, se acabó de poner a las 5 ya. Llegó, no llego, recabado. A ver si llego en los logros, lograr recortar la parte de la que cual llegó hasta las hasta las 5 m, pero pero con mayor energía posible. Trataré de ahorrar en el comienzo, así que ya volvemos. Volvemos aquí. no ¿verdad? Sí. Se me puso a complicar a partir de ahora. <risa> Se que más me quedé sin energía, pero no importa. Porque llegamos a la 6 de a partir de ahora mismo. Dos attack mode. Muy, muy difícil. Completado. Y justo me queda desgrado sin energía. Y es lo que hemos conseguido al segundo intento. Perdón, pero, pero, este pero a veces este desafío es muy difícil y desafiante, debido porque lo pongo muy difícil. Vemos que, que la cara se pone más pepilla a Michael Afton, puesto que una persona se, no muestra su cara feliz. Vamos a seguir al siguiente al siguiente desafío que es Weirdos En este desafío electro -Bab y las miniñas van a aparecer en menos en menos frecuente Pone también, pero hay un gran problema y es Yendo Yendo va a aparecer constantemente, lo mismo Lolbit Así que vamos a darle en Ready y vamos a ir directo al desafío Te aseguro que no me imagino nada en serio Voy a agarrar la mayor energía posible A la grande, ni se aparece yendo de ahí está más difícil por yendo así que porque es que va a aparecer constantemente cuando abra mi monitor así que tendré que tener mucho cuidado y Más pero si bombón aparece a pesar que está en 10 no significa que va a aparecer muchas veces voy a hacer predict. siempre nos lo con Olby siempre hay que lidiarnos siempre con él Uy, casi moro ahí, solo simplemente ahorro energía y ya está. Lo pasemos a la primera, no como la otra, como la otra que se me complicaba porque todo estaba al máximo me imagino que me pase el, el Golden Freddy porque no creo nada de eso, en serio. No apareciendo, no está apareciendo constantemente como, No como las anteriores Así que Este video puede estar aburrido Pero lo tengo muy difícil Lo controlamos a Bonnet Son las 4M Va muy bien de energía Aunque no tanto Porque la energía no va ...tan alto ...lo que no haya a 40 ninguno de estos desafíos, nunca Uy, no apareció oyendo esta vez, pero... ...pero aún así me ha parecido Bonnet Uy, la caja, si, si, ...me veían las tres se me, seguro que me iba a salir eso Please, stand STANDBY y me iba a estorbar, no me iba a dejar subir las cámaras Por eso tengo que presionarlo lo más rápido posible en el teclado, ¿ves? No está apareciendo yendo ahorita, y es que está en nivel 20 Está en nivel máximo, o sea que puede aparecer constantemente cuando abra el monitor Pero en veces anteriores no ha estaba, no estado apareciendo Va a aparecer Uy, casi, casi la lío con, bon, con bonnet Porque ya son las 5M, llegamos muy arriba de 20 Por lo que vamos bien Ya, ya, ya se ponían las tres pantallas del Lolby, pero no, pero no importa. Y está volviendo la lluvia otra vez. Me va a interrumpir otra vez mi grabación las lluvias. Ya, ya sabe cómo es el clima en mi país actualmente. Ahorita ya empezó las lluvias. Perdón por eso, pero no hay manera. El altavoz lo va, va a grabar el señor que hace la lluvia. Así que perdón por eso. Ya debe ser la 6 ya. Y ya pasamos el desafío para allá para acabar el video. ¿Ok? Ya voy acabar ya. Bueno, ya lo acabamos. Así que... Bueno, eh, ya nos ya pasamos dos desafíos más. Y así nos lo terminamos. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirse. Darle like. Compartirlo con tus amigos para que seamos más gente. lleguemos a los 500 suscriptores este, antes de julio. Así que... <coughs> Nada más que decir por mi parte, este ha sido mi 2021, así que nos vemos en el próximo video, bye bye.